¿Y qué? ¿Yo invito a Carla al baile? No, no creo que quiera ir conmigo. Es que ella es tan alta y daba ¿Vale a mí. Ay, tampoco así. Mínimo, mínimo, usted está midiendo... 1,600,000 millón mil micrómetros! ¿Qué? Hola, soy Evelyn Piedra, su profesora de Física. Valeria y Randy han empezado a estudiar las conversiones simples y compuestas de unidades. El tema que repasaremos en este video. Espero que al terminar de verlo, usted pueda entender perfectamente lo que Valeria acaba de decir. Realizamos una conversión de unidades cuando tomamos el valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida, como el kilogramo, y lo cambiamos por otro valor numérico equivalente, como convertir un kilogramo en 100 decagramos. Veamos otro ejemplo. La masa de este queque mide un kilogramo. Si lo divido en 10 partes iguales, cada parte equivale a un hectogramo y cada hectogramo a 100 gramos. Como puede ver, un kilogramo o 10 hectogramos son formas diferentes de expresar la misma magnitud física, en este caso la cantidad de masa del keke. En eso consisten las conversiones de unidades. Para comprender mejor el tema de hoy, tenemos que comenzar repasando los prefijos del sistema internacional de unidades y sus equivalencias. Los prefijos se relacionan con las unidades fundamentales por múltiplos de 10 10 o de un décimo. Por ejemplo, un kilómetro equivale a mil metros, es decir, es más útil hablar de kilómetros cuando se trata de un maratón, ¿no? Un gigabyte es mil millones de bytes, o sea que mi teléfono tiene la memoria de 28 mil millones de bytes. En estos dos casos se están nombrando prefijos que multiplican la unidad, es decir, son múltiplos y además existen ocho. Los más usados son deca, hecto, kilo, mega, giga y tera. También existen ocho prefijos que dividen la unidad, o sea, son sus múltiplos. Los más usados son deci, centi, mili, micro y nano. Un micrómetro es el tamaño de algunas bacterias y células vivas. Y un centímetro es el diámetro de mi dedo meñique. En física, los prefijos nos indican el número de veces que aumenta o disminuye una unidad. Los nombres de las unidades adicionales se obtienen agregando un prefijo al nombre de la unidad fundamental. También es común expresar los múltiplos y submúltiplos en notación exponencial. 1 por 10 a la 3 o 1 por 10 a la menos 3. Ahora que ya repasamos los prefijos, estamos listos para hacer conversiones de unidades. Usamos ecuaciones para expresar las relaciones entre cantidades físicas representadas por símbolos algebraicos. Cada símbolo denota siempre un número y una unidad. Recordemos que para resolver conversiones, estas deben medir las mismas propiedades físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no podemos sumar metros y litros. Realicemos ahora el procedimiento paso a paso. Lo primero es definir el factor de conversión, que es una fracción que tiene dos unidades. La unidad inicial, los centímetros, la ponemos debajo. Y la unidad final, metros, la ponemos arriba. Para hacer una equivalencia, multiplicamos la medida inicial por una misma magnitud física expresada en las unidades con las que estamos trabajando. La unidad mayor es la que da la guía. En este caso, debemos recordar cuántos centímetros hay en un metro. Una vez definido el factor de conversión, resolvemos la operación. Los centímetros que están en el numerador y el denominador se cancelan y nos queda la unidad que buscamos, que es el metro. Ahora dividimos el 1 entre 100, multiplicamos 30 por 0,01 metros y obtenemos que 30 centímetros equivalen a 0,3 metros. Ahora repasemos la estrategia para realizar conversiones de unidades con el siguiente problema. El 15 de octubre de 1997 en su auto Andy Green estableció el récord oficial de rapidez terrestre. 1228 kilómetros sobre hora. Expresemos esta rapidez en metros sobre segundo. Primero, debemos identificar la magnitud física de los datos de origen, en este caso kilómetros y horas, y también las de los datos que vamos a obtener, o sea, metros y segundos. El problema nos plantea el reto de resolver conversiones compuestas. Una de tiempo, horas a segundos, y otra de longitud, kilómetros a metros. En primer lugar, realizamos la conversión de kilómetros a metros. Sabemos que el factor de conversión equivale a 1000 metros por cada kilómetro, entonces procedemos a solucionar el problema. Los kilómetros que aparecen en el numerador y en el denominador se cancelan, y multiplicamos 1228 por 1000 metros. Así obtenemos que el récord de Andy Green es de 1.228.000 metros sobre hora. Evaluamos la magnitud del resultado y comprobamos que es razonable, ya que al pasar de kilómetros a metros la cifra es mayor. Ahora estamos listos para realizar la segunda conversión, de horas a segundos. Una hora tiene 3.600 segundos, ese es el factor de conversión. En la expresión algebraica, debemos cancelar las horas que aparecen en el denominador de la primera fracción y en el numerador de la segunda. Así dividimos y obtenemos la distancia expresada en metros sobre segundo. Evaluamos la respuesta y vemos que expresa los metros recorridos por segundo, tal como nos plantea el problema, por lo que el proceso de conversión de unidades es correcto. Entonces la rapidez del auto de Andy Green de 1.228 kilómetros sobre hora es equivalente a 341,1 metros sobre segundo. Ahora estamos listos para desentrañar el diálogo de Valeria y Randy. El micrómetro es un submúltiplo del metro, que equivale a dividirlo en un millón de partes iguales, o lo que es lo mismo multiplicarlo por 1 por 10 a la menos 6. Randy mide 1.600.000 micrómetros, así que vamos a convertirlos en metros. Entonces, multiplicamos esa cantidad por un metro entre 1 por 10 a la menos 6 micrómetros, que es el factor de conversión. Cancelamos los micrómetros del numerador con los del denominador. Realizamos la multiplicación. Y dividimos 1.600.000 metros... Entre 1 por 10 a la menos 6. Obteniendo como resultado 1,6 metros, que es lo que mide Randy. Aplicando lo que sabemos sobre esta materia, podemos despistar a más de 1. Muy bien, recordemos lo que aprendimos hoy. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresado en una cierta unidad de medida, por otro valor numérico equivalente. Por ejemplo, las conversiones compuestas, como pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. O las simples, como convertir hectolitros en litros o gramos en kilogramos. Pero antes, es necesario conocer las unidades de medida, los prefijos y sus valores. Sí, en física los prefijos nos indican el número de veces que aumentan o disminuyen las unidades fundamentales. Hay 8 que las multiplican por 10 y 8 que las dividen entre 10. Por otra parte, para resolver conversiones, estas deben medir la misma propiedad física. Por ejemplo, masa o volumen. Y finalmente vimos una estrategia para realizar conversiones de unidades, que tiene cuatro pasos. Cierto. Primero hay que identificar los datos del problema y luego plantearlo. Exacto. Con eso claro, ya se puede solucionar el problema. Y al final de cada conversión, podemos evaluar la respuesta. ¡Excelente, chicos! Ustedes dominan este tema. Espero que haya disfrutado de este programa y siga viendo más de nuestros videos en Profe en Casa. ¡Vamos, chicos! ¡Hasta luego! ¡Por